He vivido el sobresalto, de fallecida en la noche sin sueño, la mordedura de los incestos trepadores han derramado su veneno, y el espanto jadea sobre las hojas acumuladas, sostenidas solo por el viento, trayendo esas voces de la bombal, pidiendo a gritos otro espacio más cercano, menos severo, apenas la sutileza asomándose precisa, desplegándose en la soledad y la frustración. He vivido el sobresalto, la decepción. Es evidente, no encontraré refugio en la nostalgia, me sentaré a llorar en un camino de lágrimas, me sentaré en mi sombra, liberándome de la pena. Lejos, la voz aúlla, una luna que no existe, solo fue parte del calendario donde ocultamos los lamentos en medio de la caída y el blindaje, cuando quitaba las cadenas y no lograba conciliar el sueño, buscando esa luz en el cielo para no sentir el eco de los lobos, buscándome de amanecida y trasnochada, ebria de textos y vino amargo.